Estimados estudiantes sean bienvenidos eh, mi nombre es Wilson Villa estoy a cargo de la materia de, te, de teoría de conjuntos en la modalidad abierta Por, en primera parte tenemos eh, que vamos a ver los conceptos básicos de conjuntos donde vamos a, a detallar cada uno de, los, de las definiciones que van a ser muy importantes para nuestro estudio conjunto un conjunto se puede entender como una colección o agrupación bien definida de objetos de cualquier clase los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos de un conjunto. La notación. ¿Cómo está representada la, un conjunto? Todo conjunto se escribe entre llaves y se lee o se denota mediante letras mayúsculas. Sus elementos se separan ya sea por puntos, por comas o como se pueda de, definir. Tenemos ahí un ejemplo. El conjunto de las letras del alfabeto. A, B, C, X, Y, Z. Se puede escribir de la siguiente manera. El conjunto L está con mayúsculas. Y está este, compuesta por todas las eh, letras del abecedario. ¿sí? La relación de pertenencia. Para indicar que un elemento pertenece a, a un conjunto, se lo puede se lo simboliza de la, de la siguiente manera, con, como se ve ahí en la diapositiva, es de color rojo, es el signo de pertenencia. Si un elemento no pertenece a un conjunto, solo le, le agregamos una línea otra vez. Y eso significa que ya no pertenece a dicho conjunto. Aquí tenemos un ejemplo. Sea M, el conjunto formado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. 2 vamos a decir que pertenece al conjunto, ya que es el elemento 2 está dentro del conjunto m. Ya, y se lee que 2 pertenece al conjunto m. Y vamos a ver un número que no está dentro del conjunto m, como es el número 5. Entonces lo representamos como se ve en la gráfica y se lee que 5 no pertenece al conjunto m ¿sí? determinación de conjuntos hay dos formas para poder determinar los conjuntos eh, una es por extensión y por comprensión por extensión es aquella mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto ejemplo el conjunto de los números mayores a 5 y menores que 20 ¿ya? Entonces tenemos el representado mediante el conjunto. El conjunto A está formado por 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, en donde nos dan eh, que son los mayores a 5 y menores que 20. Entonces nos dan un conjunto por extensión. B. Otro ejemplo. El conjunto de números negativos impares, mayores que menos 10 y menores que 1. Entonces el conjunto B está formado por menos 9, menos 7, menos 5, menos 3 y menos 1. Ojo, ten en cuenta que aquí estamos solo refiriendo al conjunto de números negativos impares, mayores que menos 10 y menores que 1. Están formando el conjunto B. Por comprensión, es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. Ejemplo, el conjunto P está formado por los números dígitos. ¿Cuáles son los números dígitos? 0 hasta el 9. Entonces el conjunto se puede. puede estar formado por. Los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 está conformado el conjunto P. ¿Ya? Conjunto infinito es el conjunto con, con ilimitado número de, de elementos. Perdón, un ejemplo: el conjunto R, donde X tal que X es menor a 6. Y el conjunto OS, donde X tales que X es un número par. Estamos eh, allí eh, refiriéndonos a un número infinito de números que no podemos calcular o no se puede escribir dentro como elementos de un, de un conjunto. ¿Ya? Conjunto universal. Es un conjunto referencial que contiene a todos los elementos de una situación particular. Generalmente se los representa por la letra U. Aquí, así al conjunto universal, siempre lo vamos a representar por la letra U. Eh, donde va a estar contenido todo tipo de conjunto. Un ejemplo que tenemos en el conjunto universo es de todos los números, en el conjunto de los números complejos. Ahí estamos abarcando tu, todos los números en lo, dentro de los números complejos, ya sean reales, naturales, enteros, eh, y el sin número de conjuntos de que hay. ¿Ya? Como les decía en esta primera parte solo estamos viendo lo que es eh, conceptos que nos van a ayudar a desarrollar mucho dentro del trabajo a distancia que se les ha elaborado